¿Sabes qué pasa, Matías? Usted me habla de nos habla, mejor dicho, de compromisos tomados en campaña. ¿Y quién puede creer en un compromiso tomado en campaña? Yo no lo creo. Bueno, o sea, creo que venimos de Julián, pero yo te cuento. Yo Macri, como intendente está bien, pero, saca... yo te, pero yo como intendente no tenía la obligación de construir un edificio escolar y lo estamos haciendo. Nosotros lo estamos haciendo. Muchas calles de vialidad provincial las estamos asfaltando nosotros. En sí, sí, materia está bien. de salud, Yo lo que digo es que lo que se promete ahora después puede quedar en la nada y no, no hay bueno, que nada. está bien, pero la gente ahora, también se lo va a reclamar a esos tipos, a esos eh. dirigentes que se comprometan. Vamos en materia de salud. Yo te voy a poner un ejemplo. En Maipú tenemos 16 centros de salud municipales, sí. más los centros de salud provinciales. Uh -huh. Si nos ponemos de acuerdo, sí si nos ponemos de acuerdo uh -huh. los intendentes del Gran Mendoza, porque hay otros municipios que no tienen o tienen uno o dos centros de salud. Bien. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, che, los centros de salud municipales que se transformen en centros de atención primaria, ¿sí? Uh -huh. Medicina en general. Médico clínico. ¿Sí? Los centros de salud provinciales que se encarguen, ¿sí? Y es más, el centro de salud municipal tiene que dedicarse a la prevención. El centro de salud provincial tiene que pasar a una segunda instancia para descomprimir las guardias de los hospitales. Eso sería coordinar. Ahora, los próximos intendentes se tienen que hacer cargo de decir, che, en, no sé, se lo voy a decir, en ciudad. Tienen que pasar de la cantidad de centros de salud. Creo que Ciudad tiene dos centros de salud, no lo sé bien, no quiero dar un dato erróneo, pero tienen que llegar a los 14 centros de salud municipales. Godoy Cruz tiene que llegar a los 14 centros de salud municipales para poder acompañar el proceso de la provincia. Con las escuelas, que cada intendente se comprometa a construir una escuela, pero que el gobernador, el próximo gobernador, tome el compromiso de que en cuatro años va a construir 40 escuelas en Mendoza. Entonces, todos vamos aportando en materia pero de veamos seguridad. veamos si hacen falta también, porque tampoco es decir construyamos 40 escuelas, capaz que hacen diré. falta 10, capaz que hacen falta 15, claro. capaz que hacen falta 60, pero veamos cuáles son pues las que hacen falta. Con el crecimiento poblacional que tenemos... La verdad que hoy están haciendo falta más de 40 escuelas. lo que pasa ¿Hacen es que falta en... más de 40 escuelas en la provincia? ¿En sí, seguro. ¿Tanto en el Gran Mendoza como en los departamentos? ¿Eso está Era así? Que... ¿Está medido o es eh, No, así? no está medido, pero yo te digo, bueno, yo voy sacando un cálculo de lo que estoy sufriendo en Maipú. Uh -huh. Si en Maipú nosotros... Para si el, el crecimiento de Maipú no es el mismo de La Paz, de Santa Rosa, de... No, pero la verdad que en Maipú hoy por la densidad que tenemos, la matrícula escolar superpoblada, nosotros necesitamos cuatro escuelas y esto lo hemos hablado con Tomás. Es más, el colegio que estamos construyendo, la DGE nos dijo que lo teníamos que hacer en Ciudad. Y conseguimos, hicimos las gestiones en Nación para que Nación financiara cuatro escuelas secundarias. Bien. Una en Godoy Cruz, otra en Trunullán, Luján y Maipú, que se va a construir en el Este. Matías, eh, volvamos un segundo a candidatos a Bien. política partidaria. ¿Por qué banca a Carmona y no a um, París y Lardo? Yo les cuento, yo estoy abocado 100% a la gestión municipal. Con respecto a las elecciones provinciales, obviamente quiero que al peronismo le vaya bien, ¿sí? Que el mejor candidato sea el que pase en la interna, pero yo respeto a Parisi y también lo respeto a Guillermo Carmona. Si sí, ustedes me lo van a plantear porque hay funcionarios míos que integran la lista, yo la verdad que le doy libertad porque yo estoy abocado 100% a Maipú. Mi pero preocupación usted no puede solo venir a Maipusino. decir que no banca más sacar la lista de Carmona que a la lista de Yo lo que Parisi. les digo es Estoy bancando. Perdón, tu... Eso es así. Banca más a la lista no, de Carmona. Yo que lo que le digo es: banco al justicialismo. Sí. ¿sí? Quiero que el judicialismo presente la mejor propuesta para los mendocinos. Pero yo como intendente estoy abocado a la gestión municipal, al Maipú que hace. Y esto se los digo porque los vecinos también te lo reclaman. ¿Pero no tendría, algo, ver... tendría algo de malo eh, impulsar una lista y no la otra? Yo lo que les digo es al revés. A mí los maipusinos me necesitan trabajando 100% de lleno en la gestión municipal. Entonces, ¿tendría algo de malo impulsar una lista y no la otra? Yo les cuento, te voy a hacer yo la pregunta. Uh -huh. Cornejo fue candidato a diputado nacional en el 2019. Candidato a senador nacional en el 21 y ahora vuelve a ser candidato otra vez. ¿El mendocino quiere un dirigente que cada dos años es candidato y está más preocupado en las elecciones que en solucionar los problemas que tienen? Yo creo, y es lo que me pasa a mí con los maipusinos, los maipusinos quieren que yo solucione los problemas que tienen a diario. ¿O sea esa misma crítica se la hace a Abel Fernández Agastín. Yo esa crítica se la hago a esos dirigentes que cada dos años quieren ser candidatos. Porque digo, eh, 2017, 2019, Julián, Nabel... se la hago a todos los candidatos que quieren ser candidato cada dos años. Te eligieron, 2021, te eligieron los mendocinos, en mi caso me eligen los maipusinos y yo voy a estar los cuatro años trabajando por los maipusinos. Uh -huh. Y en esto, si vos me preguntás, yo estoy de lleno abocado a la gestión municipal y quiero solucionar los problemas de los maipusinos. ¿Y saben qué? Hoy nos está pasando en Mendoza. Uh -huh. En Mendoza hay dirigentes que ante cada problema tienen una excusa. Y hay otros dirigentes, donde yo me incluyo en ese sector, donde cuando vemos un problema tratamos de encontrar alguna solución con las herramientas que tenemos. ¿Cuál es la mirada que tiene de la interna que vive el PJ? Porque está bien, usted no, hoy no quiere inclinarse por uno de los, una de las dos listas. Hay una interna o hay una grieta si se quiere. ¿Cuál es la mirada que tiene sobre eso? ¿Cuál es la mirada que tiene sobre la gestión, el muñequeo que tiene que hacer Flor de Stephanie respecto a ese problema? Flor de Stephanie y dirá ella lo que hace. Yo lo no, que creo su que opinión es bueno. Sobre eso, digo. Yo creo que es bueno que el peronismo tenga varios candidatos porque eso es lo la verdad, que fortalece la democracia. La la de, es saquemos estas elecciones, hablemos de qué pasa entre ellos en el medio. ¿Qué opina usted? Porque usted siempre se lo asocia con un sector y no tanto con el otro. Quiero saber si es así. Yo soy un intendente que está de lleno en la gestión municipal y uh -huh. ve positivo que el peronismo tenga varios candidatos para que obviamente se fortalezca mucho más el sector. A mí me parece que siempre es bueno. Eh, le hago la última... Yo llegué a ser intendente después de un proceso interno Claro. Y para mí eso fue positivo. le ganó a Cerralta, ¿no? Sí, en ese momento le gané a Cerralta. Le hago la última y que se preparen los chicos para, para entrar con todo. ¿Cómo? Sí, los veo, veo las caras de... Sí. sí, sí, sí. ¿Cómo, se están lleva, pidiendo pistas? ¿Cómo se lleva con el mote de Pero Ganso? Bien, porque la verdad que... Sí, se ríe. No, me llevo bien porque en realidad... En serio, quienes me conocen saben que soy un dirigente que siempre trata de tender puentes. Eh, ¿Pero Yo, ganso? Yo siempre me he llevado bien con el Partido Demócrata. Siempre me he llevado muy bien con los dirigentes del Partido Demócrata. Entonces, Y soy un, quizás por el, mi perfil, que soy conciliador, soy pro vida. Algunos también dicen porque estoy muy cerca de la iglesia. Pero la verdad que soy un peronista de centro. ¿Sí? Eh, chicos, no sé quién quiere arrancar. Matías, bueno, sí. me quedo con eso, ya que estamos, pero ganso. Y estamos hablando de la Unión Mendocina que tiene dos referentes que vienen justamente del Partido Demócrata, Omar de Marchi y Jorge Difonso. A lo mejor con ellos dos también se lleva muy bien, ¿no? Justamente por esta, este origen dentro del Partido Demócrata. Sí, sí, es verdad. Me llevo muy bien con Jorge Difonso y... Con Omar de Marchi soy amigo y lo he dicho en un montón de oportunidades. Uh -huh. Lo aprecio. ¿Y en algún momento pensó en unirse a la Unión Mendocina? ¿Barajó esa posibilidad? Yo lo veo positivo que la Unión Mendocina haya convocado a dirigentes de diferentes sectores políticos. Y que estén analizando la Mendoza del futuro. Bien. Y sí creo que generan esperanza. Pero entonces en algún momento sí lo barajó. No, no es que lo he barajado, pero sí voy a tratar de fomentar que existan muchas oportunidades en Mendoza y alternativas para que los mendocinos tengan, a ver, tengan más opciones para elegir quién puede ser el futuro gobernador. Así uh -huh. que si ustedes me preguntan, es positivo. Y siempre voy a estar tratando de generar diálogos y acuerdos. Así que me parece bien. Y le, le hago... Algo que parece raro debería ser normal. Los dirigentes de Mendoza deberían tener mucho más vínculo sí, y mucho más diálogo. No, no está en normal deca... en este contexto del peronismo en el que, o dentro del Frente Elegí, en el que hay dirigentes, como el caso de Guillermo Carmona, por ejemplo, que lo trata de Marchi como el más gorila de los gorilas, este, uh -huh. o misma Anabel Fernández Agasti, o Flor de Estefanis o pero Lucas lo Acaban de decir, yo soy diferente, en serio, miren. Yo rescato esa dirigencia de la década del 90, ¿sí? donde teníamos dirigentes del partido Demócrata, del PJ y de la UCR. Que tenían diálogos y tenían un fuerte... A ver, entre ellos generaban un lobby muy fuerte en Buenos Aires defendiendo los intereses de los mendocinos. Yo rescato eso y hoy no está pasando. Hace un tiempo que se rompieron los diálogos en la dirigencia de Mendoza. Y eso es negativo para los mendocinos. Y dentro del peronismo también. Yo lo que estoy viendo es que necesitamos mucho más diálogo, en el peronismo y obviamente toda la dirigencia. Bueno, eso suena muy Cornejo, ¿eh? Cornejo plantea algo muy parecido. Yo, a cornejo es el dirigente que menos diálogo creo que genera. Cornejo es un tipo que lo primero que hace es agredir a su... Para, para Cornejo su oponente es su enemigo. Y yo la verdad que mi adversario, hoy puede ser mi adversario en las elecciones, recién nos dijiste Julián, Cerralta. Con Cerralta nosotros fuimos a un proceso interno y después nos sumamos a trabajar. Y muchos dirigentes, dirigentes de Maipú, de otros color políticos, yo los fui sumando. Y tengo diálogo y voy hablando. Me parece que lo malo que le está pasando a Mendoza es, en serio, esa pelea constante que se está dando donde no nos podemos poner de acuerdo en temas muy importantes para los mendocinos. Creo que en algún momento tenemos que apostar más al diálogo. Y no tiene que ser una excepción, tiene que ser la regla general. El diálogo en la dirigencia de Mendoza. Matías, ¿y por qué crees que, que no se dio entonces ese diálogo también dentro del partido? Porque hay un sector del partido que estaba planteando que esperaba que los intendentes propusieran un candidato. Que saliera de estos tres intendentes que no se pueden reelegir, saliera un candidato a gobernador y finalmente eso no ocurrió ¿por qué crees que eso no ocurrió? porque en algún momento hubo también cierto movimiento dentro del partido y usted era justamente uno de los referentes que ese sector estaba empujando como, en, la, en la conducción del partido mira, yo te cuento y vamos a ir a ese caso yo tenía la posibilidad de ser el candidato a presidir el PJ provincial. Sí. Y había un grupo de compañeros que me, me, me lo pidieron, me lo solicitaron, y la verdad que se generó algo lindo en el peronismo. Pero cuando vi que íbamos a ir a un proceso interno, que iba a generar más divisiones, tomé la decisión de dar un paso al costado en pos de la unidad, de generar una unidad. Me parece que si gen queremos generar un verdadero punto de encuentro y apostamos al diálogo, cada uno tiene que ceder un poquito, ya sea en la vida interna de cada una de las fuerzas y en la vida en general de la política de Mendoza. Bueno, pero eso no se dio, por ejemplo... Bueno, en, pero, a, ver, pero no, a mí no me van a encontrar en ese lugar, no, a mí está me bien, van a encontrar está, generando puentes Está siempre. bien, pero lo que digo es que, ¿cuál, ¿qué análisis hace usted de lo que sucedió después? Porque se logró esa unidad con, o, o entre comidas así, con, con forcer, para que justamente Flor eh, de Stephanie fuera... La, la conductora de este PJ pero no ¿Y se logró yo en ese momento que dice la compañía yo digo, un no paso al costado y la compañía no Flor. se logró eso ahora cuando se empezaron a conformar las listas, todo el mundo esperaba esto, que alguno de los intendentes tomara la posta y dijera señores yo voy a ser candidato a gobernador bueno, y no pero, sucedió, pero por eso digo, pero es, una ¿cuál es que hay que, pero es una consulta que hay que hacerle a esos intendentes yo la verdad que no voy a forzar a ninguno Emir dijo tiene un problema de salud Roberto Borrilli tomó la decisión ...de Ahora, abocarse a la base... Perdón, perdón, cortito... Eh, ¿Sí? ...recién dijo, yo di un paso al costado... ...y eh, no fui prenda de unidad, pensé que lo iba a hacer... ...realmente usted pensó que el kirchnerismo de Mendoza... ...Anabel, Hilardo, Flor... ...iban a decir, no, sí, está bien, toma el partido... ¿Pensó que iba a pasar eso? Yo pensé que sí, pero cuando... ¿De verdad me lo dice? Sí, sí, porque... porque a uno le parece que no... No, pero... Y, y por cómo se dio la cosa después, me parece que es pero... hasta ingenuo plantearlo. No, no, no, no. creo que usted realmente pero... lo crea. ¿no? no soy ingenuo, pero en serio... Por sí... eso le digo, no creo pero... que usted realmente lo crea. No, pero en serio, yo apostaba... A ver, yo he generado siempre puente y he sido siempre una persona muy respetuosa. Pero bueno, como vi que en ese momento no se daba... Tomé la decisión de dar un paso al costado. Otro dirigente quizás hubiese pensado en ir a un proceso interno. Uh -huh. Yo dije, no están dadas las condiciones. Los mendocinos nos están pidiendo otra cosa. Me voy a focalizar de lleno a Maipú. Bueno, hoy vemos los resultados. ¿El PSOE no tiene su propia piedra en el zapato? ¿El kirchnerismo hoy es el impedimento de tener unidad o tener consensos más amplios? No, no lo veo al kirchnerismo como una piedra, sino lo que vi en la, la actitud de algunos dirigentes de tomar la decisión de ir a un proceso interno donde... A ver... Piensen que estábamos en noviembre, en un proceso... Traten de analizar qué estaba pasando en Mendoza y en el país en ese momento. Me parecía a mí lo más sano priorizar los problemas que tienen los mendocinos y ponernos a trabajar en eso. Y bueno, yo me aboqué de lleno a trabajar en Maipú. Noviembre fue el momento de la, de la gran helada, por ejemplo. 31 de octubre, 1 de noviembre. De fue hecho. complicado. Sí, sí, sí. Perdón, chicos. No, bueno. Disculpen. No, que es que justamente Dale. en ese momento, eh, por la helada, eh, se tomaron algunas decisiones que fueron bien, bien coyunturales. Ahora, pensando a futuro, eh, ¿cómo crees que puede rearmarse el frente de elegir, el frente de todos, el peronismo, como quieran llamarlo? Porque entiendo que después de las pasos va a haber probablemente un llamado de atención. Si se da lo que dicen las encuestas, es muy probable que el peronismo haga una mala elección. ¿Cómo lo ven ustedes? Primero hay que esperar el día de la elección, ¿sí? y después obviamente un grupo de compañeros, me imagino que van a empezar a caminar la provincia apostando a una renovación que está pidiendo la sociedad y que el peronismo también necesita, así que creo que va a ser positivo. Eso es lo que creo que va a pasar después del proceso electoral que se va a terminar... En Mendoza el 24 de septiembre vamos a tener las elecciones nacionales no sé si va a haber bueno, balanceado ese o buen no, punto pero porque usted mira, se tiene mucha fe para el 25 de septiembre para el 3 de septiembre me personal pero cuando planteó que iba a pasar el 24 de septiembre dijo el candidato no va a ser, el, el gobernador no va a ser cornejo no se sé ¿Sí? a decir que el gobernador va a ser justicialista. yo dije que no, no va a ser cornejo. las dos elecciones qué cree que va a pasar con, con por ejemplo la suerte suya en septiembre con dos climas políticos que pueden no ser del todo funcionales al justicialismo. Los maipusinos me van a... Eh, tengo mucha confianza, confianza en el equipo y en todo lo que hicimos en Maipú en estos tres años y medio, los maipusinos nos van a elegir nuevamente. Piensen ustedes que en un proceso de pandemia, con esta crisis económica que estamos viviendo, nosotros en Maipú hicimos más de 400 obras. Nosotros no tomamos... A ver, yo no he tomado excusas como si otros dirigentes poniendo a la pandemia y poniendo a la crisis para no desarrollar el plan de obra pública, para no estar presente. Nosotros tenemos un presupuesto participativo que el año pasado destinó 160 millones de pesos. Estamos construyendo la escuela, estamos haciendo un anfiteatro. Hicimos también el auditorio Marciano Cantero, inauguré un polideportivo, el polideportivo Diego Maradona, nueve playones deportivos. Nosotros en Maipú trabajamos y hacemos. Tenemos un municipio que va para adelante, un municipio que durante esos tres años nunca bajó del presupuesto municipal, el 20% se destinó a obra pública, uh -huh. nunca bajamos ese porcentaje. Por eso, lo que plantea Pablo es que se siente muy confiado para ¿Sí? ese 3 de septiembre. Ahora, para las elecciones provinciales, ¿ustedes tienen algún temor de que el peronismo pueda ser la tercera fuerza en las próximas elecciones, por ejemplo? Yo nunca voy a tener temor de la decisión que tomen los mendocinos. Tendremos que analizar si los mendocinos toman esa decisión, por qué fue. Sí creo en lo que puede venir después. Pero ¿Y puede, pasar? ¿Puede pasar? Pueden pasar muchas cosas en una elección. No voy a definir lo que pueda llegar a pasar o no, porque hay que esperar a ver cómo votan y qué es lo que va pasando claro. durante todo este tiempo. Sí que creo que el peronismo necesita convocar a muchos dirigentes que tienen ganas de participar Bien. de un proceso a futuro. Como Omar de Marchi, por ejemplo. Pero Mar de Marchi no es peronista. A mí me encantaría pero que, dentro que estuvieran de la unión, en de, Pero dentro de la Unión Mendocina sí hay peronistas. Sí, sí, sí. De sí. hecho, bueno, Jorge Jiménez, Jorge Jiménez Diego, Diego Martínez, Martínez Falao, Palau, eh, Ariel Pringles, claro. el sindicalista, creo que también estaba Claudio Hay, Vida, hay varios. Isaac Morales, un, una Isaac persona, Morales, persona que le quedé también. También. de Maipú. Sí. sí, Isaac es de Maipú. Sí, sí, un pastor evangélico que en Maipú nos acompaña a nosotros. ¿Lo considera de su, de su riñón político, Isaac? Yo tengo un equipo conformado por mucha gente y la verdad que hay muchos sectores. Hay sectores, sí sectores también de la iglesia Pero que nos Isaac acompañan es a el consejo, es de su bloque en sí, consejo. Sí. Fue presidente del consejo. de Isaac hecho. Morales fue presidente del consejo, fue, fue, es concejal, fue funcionario, director de empleo. Uh -huh. Yo con Isaac y con su hermano tengo mucha relación y ellos forman parte de un grupo de pastores que son más de 400 en la provincia y toman sus decisiones y yo las respeto las decisiones. Uh -huh. A nivel nacional... ¿Qué candidato tiene? A nivel nacional, es una decisión que todavía no tomo, porque estoy tan abocado a Maipú que uh -huh. no lo he pensado todavía. Pero digo, Igual no el... hay candidatos dentro del PJ, todavía no... Bueno, no sé, está, no sé si ha salido está Daniel Scioli, ¿Sí? ¿Se sí, sí. Grabois, Pedro, Sergio Massa... Grabois, Sergio Massa, se, lanzó. Massa, Grabois. Sí, sí, a, se lanzó. voy a esperar a que, que se haga oficial y ahí les diré cuál es la decisión, que tomaremos con todo el equipo, no las tomo solo las decisiones, las tomo con todo el ¿Usted más cercano también del... a Massa, o no? Con Sergio Massa tengo buena relación, sí, sí, sí, lo conozco de hace tiempo, de cuando estaba en el ANSES, así que hace eh, mucho que lo conozco. Viendo la circunstancia nacional y cómo estamos como país, sí. ¿cómo le gustaría que confluyeran los procesos internos dentro del PJ, teniendo en cuenta que eh, a veces irrumpen un poco dentro de la gestión? Sería Estaría... positivo un gran paso a nivel nacional. Uh -huh. ¿Le hubiera Creo gustado que, que Alberto participara, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Le hubiera gustado que Alberto Fernández participara? Fue una decisión que él tomó, la verdad que no voy a opinar sobre una decisión que él tomó pero... Un gran paso con muchos candidatos Sí, a mí me gustaría un gran paso con varios candidatos, creo que eso le haría bien Le haría bien a la Argentina también tener la posibilidad de elegir entre varios dirigentes Juntos por el cambio también debería tener un gran paso, me parece que eso es positivo Matías, eh, lo despedimos, le hago una última mía Si a los chicos se les despierta algún interrogante más, obviamente que es bienvenido Habló bastante de diálogo y habló bastante de cerrazón al diálogo Sobre todo lo puso allí Alfredo Cornejo pero en algún momento dijo que Suárez pudo hablar con los intendentes cuando no estaba el eh, senador nacional. Salió. Lo, lo que le quiero o sea, preguntar es aprobó el presupuesto en ese momento. Eh, ¿Cree que con sin la gobierno. influencia de Cornejo Suárez hubiese sido un gobernador más dialoguista? Se lo pregunto ahora lo que ya se está yendo. Por la forma de ser de Suárez, sí. Creo que nada, que la influencia de Alfredo Cornejo lo perjudicó a Suárez. De eso estoy convencido. ¿Lo Porque... perjudicó para el diálogo y también para la gestión? Y si, si no hay diálogo es más difícil que se lleve adelante la gestión. Uh -huh. Pero por fuera de elementos que tienen que ver con el diálogo a la hora de encauzar una provincia, ¿esa influencia lo complicó? Yo creo que sí, si no analicen, comparen a Morales en Jujuy con lo que pasó con Suárez en Mendoza. Creo que Morales también es un dirigente que es opositor al gobierno nacional, pero sí fue aprovechando su muñeca y su cintura política y generó muchas cosas para Jujuy que los mendocinos no lo pudimos tener en estos tres años. Sin Cornejo, Suárez hubiera sido mejor gobernador. Sí, de eso estoy convencido.